La información geográfica es un tesoro. La prueba la tienes en tus manos. Cuando tu teléfono móvil te pide constantemente permisos para conocer tu ubicación. No es casual, porque para las grandes empresas tiene un enorme valor tu información cuando está georreferenciada. Los sistemas de información geográfica son herramientas para gestionar, predecir, localizar y evaluar información de un territorio. La información que obtenemos diariamente desde los medios de comunicación es mucho más útil si está georreferenciada. Por ejemplo, planificación y gestión de infraestructuras, creación de carreteras, redes hidrológicas, mapas de uso de suelo, localización de servicios como industrias, servicios sanitarios o educativos. En este curso aprenderás a generar un mapa cartográfico, conceptos cartográficos básicos, la forma de la tierra, proyecciones, escalas y aplicarás todos estos conocimientos por medio de la herramienta profesional de sistema de información geográfica más utilizada del mundo, QGIS. Hola, soy Esteban Toaza, ingeniero forestal, especialista en sistemas de información geográfica con experiencia en el desarrollo de proyectos para entidades públicas, elaboración de cartografía participativa y temática en planes de ordenamiento territorial. Actualmente me desenvuelvo como asesor cartográfico en la Asociación Alabs de España. Estos estudios son multidisciplinarios y podrían servirle a profesionales de ingeniería agronómica matemáticos, estudios de un mercado o incluso organizaciones sociales para realizar mapeos de territorios y disputas de delimitación territorial. En caso de aprobar este curso, obtendrás un certificado avalado por la Universidad Técnica de Manabí y el Instituto Latinoamericano de Ciencia y Tecnología Simón Rodríguez. Apúntate ya.